Yeah, oh, oh, oh, oh, oh, yeah, yeah. Te adoraré, te adoraré a mi Señor Yo entraré en su santo templo para adorar Yo te adoraré, adoraré a mi Señor. Yo entraré en su santo templo para adorarte. De la oscuridad en la que vivo, recogiendo desechos que en la tempestad, quitando los ojos de toda maldad. Ese fuego voraz, que me quiere atar, sintiendo que vuelo cuando voy a llorar. Tu espíritu me hace llorar, tu espíritu me hace llorar. Yeah, yeah. Te está en la pared, yo gritaré, razón al cielo lo levantaré. Mi ascensión buscaré, mi vida completa, te la frenaré. Yo quiero vivir a tus pies, aunque a veces me vuelvo regen, ante el pecado yo vuelvo a caer. En el Yo te adoraré, eres mi rey, eres mi fuerza, en mi castillo y mi cabeza, ¿dónde estaría sin ti? ¿Qué sería sin ti? Con mi Señor, te canto, yeah. te alabo, yeah. te salto, yeah. te cabo, Espíritu yeah. Santo, te anhelo a mi lado, mi vida derramo me encuentro postrado, anhelo ser restaurado, anhelo ser restaurado, mi vida la pongo en tus manos, yeah. De muerte te sano yeah. Gracias a mi Dios, gracias a mi Dios Por tu perdón Te adoraré Te adoraré A mi Señor Yo entraré En su santo templo Para adorarte Adoraré Adoraré Adoraré A mi Señor Adorarte conmigo, bueno, en la Su misericordia, sobre mí. Con todo el alma de el corazón, yo te adoraré. Adorar